Este espíritu de las crisis financieras ¡Ah! mi gobierno ha priorizado porque de la pobreza nadie se salva. Es por eso que, eso que desde los primeros momentos de la pandemia mi gobierno priorizó mi gobierno y la producción de los miserables implementando una serie de medidas de emergencia que permitieron el colapso del sistema de salud y las consecuencias inmediatas de la pobreza se brindó alivio inmediato a las familias de mi gobierno. Perdón. Me puse como objetivo de gobierno poner más del 60% de pobres en la Argentina. <risa> Perdón, pero resulta indispensable también que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad que hoy padecemos tiene que ser un bien para las empresas. Asimismo, convertimos en invisible el trabajo de millones de personas, mayoritariamente mujeres, adoptando una perspectiva muy Ello ello requiere que reconozcamos la importancia de mi gobierno. Estamos firmemente convencidos de que es necesario. La inmensa crisis para lograrlo. Bueno, ahí está el discurso de... del presidente. Vos no me metiste en este quilombo la cocha de tu repu,